a hablar un poquito sobre algo que se viralizó en las redes. Bueno. El día lunes estuvimos hablando sobre este tema en realidad. Sí. ¿Por qué? Hablamos sobre el look, el outfit de nuestro capitán de la selección argentina, que fue bastante polémico, primero por la combinación de los colores, por la marca y por el valor. Pero un usuario de Facebook hizo una especie de imitación, perdón. Una imitación que ahora ustedes la pueden comprar y se la pueden regalar. Se la puedes regalar ¿En a serio? tu marido, Se la a ver, puedes regalar. La a original a tus amigos, 2.000 euros. La original 2.000 euros. mira 1100 pesos ¿Qué? ¿Qué tal? O sea, súper accesible La podemos comprar Nos, nos podemos lookear no. Podemos ir ¿Qué chico, qué a Ir al boliche Con el mismo outfit Que eligió nuestro capitán Nos van a confundir mira lo que es Acá el que no hace 1100. plata Es porque no quiere, señores ¿Te das cuenta? Chicos chico, Este es el ejemplo tru... De la argentinidad al palo No me digan que no es Qué como... cosa fea Sucede, sucede, es una ganga Pero bueno, de esta manera podemos podemos Tener el outfit de, de nuestro pero, capitán mirá. Y disfrazarlo. ¿no? Bueno. Yo, yo me quedé mirando y decía La terminación que ¿Te tiene los cuenta? bolsillos es espantoso Pero encima no me acuerdo si en realidad El vestuario oficial, o sea El, el outfit de Messi tenía esos bolsillos Tiene, tiene bolsillos, yo me, me ocupé de ¿Sí? mirarlo tiene bolsillos, pero, pero están muy, muy bien hechos. Hecho. Casi ni se claro. nota que tiene los bolsillos. O sea, lo ahí está Mira, el original. Ahí no tenés. Pero, espera, destaquemos es una verdad. cosa. Destaquemos una cosa de este, no es Gucci, el del truchi. Que le puso... <risa> <risa> no, no, no, no, no fue mío, no fue mío lo te juro, No me lo inventé dos sino era un montón. Para eh, hay gente <risa> que le pone Gucci con CH. Claro. O, por ejemplo, gauchi. Gauchi. En vez de Gucci, Ay, gauchi, gauchi. total. Por, eh, porque esa es más argento. El truchi es da. buenísimo. Da. Pero, espera, lo que quería decir, este es el original. Tiene botones blancos. También el truchi. ¿Te das cuenta? Se ah, bueno, Es una buena imitación. Olvídate, más allá de lo que es la tela y lo que brilla esa tela. Si alguien quería el look de Messi, en ya vez lo... de gastarse 2.000 euros uh -huh. en el look completo, con 1.100 pesos Estás está rehecho. Está re te vas a bailar este fin de Buenas semana y te aseguro que son la sí, sensación de Messi. Son boliche. la sensación, más vale. Y encima es obvio que te van a reconocer como Messi. Van a reconocer ese outfit. Sí, obvio, ¿Y más vale. Es el look de Messi. Lo compraste Gucci. Es que, no, chicos, ya. Lo compré en. En Troche. <risa> Gucci en <truche>. Mira, <risa> mira, claro. Me encanta, me encanta la, la originalidad de la gente. Sí, y te puedo, puedo asegurar que alguien lo va a comprar. ¿Alguien lo va a comprar? Sí. Para Halloween no sea o algo. Para, para joder un rato. Seguramente. Tengo el auto. Olvidate, qué te sale ahora eso? Ni, nada. ni, nada. ni un lomo te Acá sale. Acá tenés eso. todo el conjunto, pantalón y camisita. Me encima. encantó, Reina, me encantó, bueno, bueno. me encantó lo que trajiste hoy.